más wanted sube ellos parecen monstruos que no se asusten la mano al aire consume y se fume si se sume en la calle es una vaina no reparan aquí las paredes no disparan se le aparecen a nene lo comparan lo repasan se equiparan con mi maquinaria basta no haga que no se despierte en la mañana a nosotros no a rivales que amor ratas sabe que no paran si la quiere, viene menos mal, no pine Sabe que la máquina bombo se impide. Sabe que en la calle mi nombre se escribe con music. Combine mi combo, no finge. Un criminal in the Zoom, in the BTA. No busque que se lo zumben, no es criminal. Así como que se hace en mi ciudad. Y la amenaza lo combinan uh, con letalidad. Uh, Los de te no para bajo lo del gueto, yo le hago tocar suelo, le enseño que se respeto, a veces que no pego, a veces que no llego, acá no bregamos con chiquitico solo brego con lo serio, pilla como se anima mi combo activo, sube pa la calle le mandamos el sonido, si sí, como lo hacemos de pacto lo Y yo no paro estriguita en la mano fijo. Dame lo que yo sigo la mala esquina, No me creo bandy la Real para es mejor. Sabe que no controlo mis animales Salto anormales con estilo bestial. Ellos saben que portamos mentales En el bloque no sabe mejor su boca calle Ronda que sale pa' la calle Los míos sí que saben, estilo par calle Ronda que sale pa' la calle Los míos sí que saben, estilo pa el calle Sabe como que le mandamos el sonido Así como los hacemos en la calle al niño Yo no paro, escribir en la calle líquido Dame lo que yo sigo, las quibos Sacaron de retiro, saca punta a tiro uh. Dame lo que yo sigo, las quibos Sacaron de retiro, saca punta a tiro uh.